Oh, hola, hola, buenas tardes, aquí se contando comentando Un día de y hoy volvemos A Evil Jim, este va a ser nuestro capítulo Número 25 Creo, por ahí vamos Si no me equivoco Y la idea del capítulo de hoy es justo Esto de aquí, estos dos, disparar caos Contra las provincias centrales de Yunque Y disparar caos contra los territorios sueños de sable Son dos zonas que nos quedan Para completar este objetivo Y no nos debería quedar mucho Dicho esto, lo que vamos a hacer es Reformar cositas aquí en la base Y vamos a tratar de hacer Funcional, ¿dónde está? No, esto no, porque literalmente Aquí no estamos haciendo nada Y esto está totalmente desaprovechado y no me gusta Lo que vamos a hacer es hacer funcional Esta zona, porque en esta zona tenemos Aquí tenemos camas Para dormir, aquí tenemos eh, Dos restaurantes, la máquina Aquí tenemos la prisión, entonces vamos a Expandir aquí esto un poquito y vamos a Utilizar justo este rincón de aquí Para meter centrifugadoras y meter aquí... Eh, biólogos Y lo que vamos a hacer es también una estación de entrenamiento Rollo una pizarra para entrenar científicos Y otra zona para entrenar biólogos Y ya está Y con esto tenemos más o menos aquí una zona cerrada Con absolutamente todo Bueno, si no tenemos aquí, en el piso 1 Esta sí que la tenemos bien preparadita Para hacer esto funcional Para para que tengamos aquí los espiros trabajando ya hay 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 Hay personitas aquí sacando informes Y esto me gusta mucho Dicho esto, vamos a hacer Bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo Aquí en esta zona 2, vamos a hacer una zona de trabajo científicos Con la cárcel, junto con la cárcel Entonces eh, Vale, sin más dilación Vamos a ello, también vamos a tener que hacer Bastante, bastante reestructuración De cara a utilizar eh, La energía A ver, ¿dónde está? Entrenamientos, aquí, objetos Bueno, primero construimos la sala tipo de sala vale creo que la vamos a meter bueno vamos a aprovechar esta justo la zona aquí del lado de la escalera vale 1 2 3 y 4 vale podemos no hasta aquí vale perfecto perfecto esto está súper bien vale y vamos a usar esta zona como hasta aquí de hecho nos va a sobrar bastante de entrenamiento Vale, y vamos a meter por lo menos ¿dónde está la pizarra? entrenador de técnicos, vale, entrenador de científicos vamos a meter uno aquí pegadito a esta pared, perfecto un entrenador de biólogos aquí, vale, maravilloso y ahora vamos a aprovechar la sala, vamos a aprovechar la sala vamos a poner aquí la centrifugadora ¿podemos cambiar el tipo de sala? oh, esto es perfecto vale, usamos el mismo tipo de sala Ah, no podemos... Ah, vale, vale, sí que podemos Vale, usamos el mismo tipo de sala para meter una centrifugadora aquí Perfecto 147.033 de energía Vale, por el, por el momento, por el momento es una buena forma de arrancar Así que vamos a ir por ello, vamos a poner también aquí nuestros eh, extintores Mira, vamos a aprovechar el hueco justo... Perdón, me he equivocado Vale, justo el hueco este de la puerta Perfecto, perfecto Vale, aquí, maravilloso Vale, confirmamos Y para adelante, vamos para adelante con esto Vale, vamos a pasar al modo normal Que, en qué zonas tenemos por ejemplo Training Un material, storm. perfecto Tenemos que conseguir el combustible sea como sea Fuera como fuera a Vale sí nos quitamos tres guardias, está bien que los niños es que llegamos a este punto que se rebelen. Me da igual porque los sacamos como nos da la gana, la verdad. A vale, a aquí tenemos algo que hacer por tres botones. Perfecto. Vale. Y, y la verdad es que, informes sacamos a toda pastilla. Me gusta mucho a esa. Es que seamos capaces de sacar muchísimo material. Vale, por 10.000 de oro. Esta es a perfecto. A la es compramos. Cinco técnicos. Vale, me lo quedo. Eh, por cinco trabajadores, ¿tenemos alguna medias aquí? No, vale, perfecto, compramos. Uy, un juego, poco... eso está mal. Vale, eliminar tensión, botones, no. Esto también es por. Va, perfecto. Oye, muchos. desertando, ¿eh? Esto está feo. ¿Cuánto tenemos? Bueno, 176, es que tenemos muchísima gente. Bueno, la gente que se tiene que ir, pues como aquí. Tampoco vamos a poder hacer mucho. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Aquí tenemos un sospechoso. Uh, uh, uh. Aquí tenemos también otros. Ala, ala, ala, ala. Vale, están todos aquí. Como no los he visto antes. Vale. Bueno, se han transformado bastante rápido esta gente. Vale. Vale. Uy. Vale, bueno, pues nada. Va a venir esta señora también. Follo vamos a tener aquí. A ver, este. A lava cerebros. Este. A lava cerebros también. Hay que pasar a todo el mundo a los lava cerebros por lo que pueda pasar. Vale, las de Trifugadoras están ahí a tope funcionando, me gusta. Vale, guay. Estamos instalando mercenarios a tope me encanta. Vale, imaginación completada. posible que la balcera al soldado de Junke? ¿Otra? A ver, quien no quiera venir que lo diga. Eh? Uy... Eh, vale, vamos a activar la delta roja. Perfecto. Vamos a traer ahí van aquí. Oh, vale, ahora se van a activar todos aquí. ¡Oh, lo, lo, lo, lo. Vale, te están pagando ya. C, ojo ojo ojo, ojo, ojo, ojo, Vale, to todos los que nos podamos llevar, nos los llevamos. Y se si nos van a juntar más aún. Todo este lado, todo este lado. Que no lo puedo. Vale, por el minuto no hemos recibido no Eli saca un revólver, vale, eso es. con se fue un montón de daño. Eh, vale. Vale, vale, bueno, ok, lo estamos aprendiendo bien. Vale, perfecto más no, es que no hay gente en medio de sentando, gente en medio, medio se va... Vale, vale, vale, vale, nada tener... ah, vale, bueno, vale. vale, está, está, está, está oh, vale, vale, o si saco a alguien más, no lo sabemos. Vale, bueno, oye, por el momento está bien. Eh, ¿Cómo vamos de material de caos? Eh, eh, eh, eh. Vale, hemos perdido bastante pasta. Bueno, hay que recuperarla. Todo está bien. Aquí, esto ya está construido. No, piso 3, piso 2. En el piso 2. Vale. Oh, bueno, ya hay gente aquí. Mm, vale, bueno, entiendo que por el problemilla este que hemos tenido con... con la... opa, vale, un adicional. Eh, vale, este para cadáveres. entrenar técnicos, y construir, y extintores. Y construir extintores, vale, eso es lo que nos va a faltar. <coughs> vale. No, no, no se han traído ninguno aquí. Vale, Piso 4 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? All fires have been extinguished. Vale, ya se han extinguido Perfecto, perfecto Es que me da los sustos Vale, a ver estos Cuanto antes podamos sacar a esta gente Mejor Vale, perfecto Lavacerebros Uy, hola Este es, tiene motivación, tú Vale O sea, hay algunos que nos van a costar un poquito Pero bueno Vale Vale, bueno, de momento Va bien, va bien Olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo. A ver. Por favor. ¿Cómo es posible que no detectemos a esta gente? O con razón hemos perdido. Aquí vale, que la detienen. Vale, esto. Modificar. Destruir. La simetra tú. Es un horror esta mujer Porque además, hola, oh es que hemos perdido todo esto Vale Ok, ahora lo reponemos Vale A por ellos Ah, es que se tiran eso y pierden el... Oh, y tenemos esto aquí también Las falsas Confirmar eh, Vale, cancelar vale, Confirmamos todo ¿Dónde? Iván. Vale, vete para acá Vale. ¿Podemos con ellos o qué? Vale, perfecto. Es que si, cuando se cuela a esta gente, eso roboso es que no podemos hacer nada contra ellos. Vale, no hay telas disponibles, pero dentro de poco vamos a tener. Eh, ya me da cuenta, ya me da cuenta que me están atacando Vale vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos a hacer ella, Sí, no, sí, no. Vale, perfecto. Quitamos. Y vamos gestionando ya este, estos birros. Aquí. Vale. Nos los quitamos de encima, nos los quitamos de encima rápidamente. Vamos a tener que poner más celdas de estas por aquí porque si no, lo vamos a tener feo, feo. Vale, vamos a ir al piso 2. Opa, que tenemos las celdas ah, aquí. ¿Estas están llenas? Efectivamente, la respuesta es sí. 68-0. Vale, a cerebros. Bueno, estas de aquí, aquí venga alguien a atender. Vamos a tardar un poquito. Vale, estamos bien, es que incluso en energía, fire, no hay ni que preocuparse por eso Tres guardias, fin del mundo, Uf, aquí que tenemos Uf, bastante All dinero, elimina toda tensión poco a poco Elimina toda tensión poco a poco, vale, y nos quitamos botones, me gusta Aquí tenemos combustible por informes, me gusta Success. Vale, esto es por dinero Perfecto Eliminar la tensión, no Porque el Shabas está muy bien Aquí, vale, informes por guardias Perfecto O sea, uy, informes por guardias, perdón combustible por guardias Tenemos Tenemos, tenemos, no lo sé ¿eh? La verdad es que no lo tengo nada claro No sé si sí, tenemos escoltar prisionero aquí, vale, y escoltar prisionero aquí. Perfecto, y vamos vaciando las celdas. Me gusta. Ahora bien, vamos a ir retocando temitas de energía. Nos va a hacer falta. Bueno, nos va a hacer falta, no, nos hace falta. Vale, vamos a ver si podemos quitarnos esta de aquí. Vale, en vez de quitarnos esta, vamos a quitarnos esta que te sí sigue teniendo espacio y plantamos una de estas aquí. Esta es enorme. Perfecto. Vale, vale. Eso es estupendo. Vale. Ok. A ver, ¿qué tenemos a medias? Mata investigadores. Vale. Vale, vamos a traernos ahí van para acá. Porque seguramente tengamos material por lo menos para lanzar uno Combustible disponible 5. Oh, y todo el combustible que... Oh, no podemos almacenar más combustible. Vayo, uy, ha llegado un grupo de soldados, cuidado, a ver, ¿dónde? ¿Dónde están estos gorilas? No tardarán en llegar. Maquinación completada, perfecto. ¿Dónde están? Vale, nivel 1. ¿Dónde? Provincias centrales de Yunque. Vale, Yunque está por aquí. Orientales, Martillo... Martillo Provincias centrales de yunque Bombardeo Empezar Maravilloso Vale ¿Y dónde están esos soldados? Bueno, vendrán por aquí a ramlarán con todo No, no No, no, no tirpito. Oh, en el piso 1, ¿por qué? Que hay aquí que se puede incendiar. Venga, llegamos. Estupendo. Vale, ah, maravillosos los técnicos. Maravillosos los técnicos. Uh, un incendio infernal. No. Eh, ¿Puede llegar alguien aquí? Claro, es que aquí se extiende una barbaridad. Creo que tengo que hacer habitaciones más pequeñas, ¿eh? Oh oh, oh, oh, vale, reparamos eso Vale, vamos a ir moviendo prisioneros Perfecto Llegamos Va a ser un gran incendio Uh, lo hemos reconstruido todo manualmente porque literalmente lo hemos Inferno conseguido. Catastrófico. Head. No, bueno, esto se repara. Eso se repara, tranquilamente. Ojo, ojo, esto. Vale, <risa> Vale, vale, los Perfecto. Por lo menos capturamos dos. <risa> que nunca está mal. Vale, eso es, eso es. Vale, perfecto perfecto, perfecto. Ya están bajo nuestro poder Vale, los juegos han sido extinguidos Maravilloso, matar a un soldado Recompensado Vale, vamos a pasar al piso 2 Vale, vamos a meter aquí más extintores Que nunca se sabe cómo puede ir la cosa Entonces, uno aquí Dos aquí y tres aquí Vale, perfecto, vamos a aprovecharlo Vamos a meter alguna trampilla o algo así Vale, que esto siempre está chulo Vale, aquí, perfecto, por 4.000 Vale a lo mejor meter más centrifugadoras, ya que vamos bastante sobrados. Eh, no, esto es para curarse. Aquí investigación, otra centrifugadora. Mientras podamos formar biólogos para meter las centrifugadoras, es una pasada las inversiones. ¿eh? Es, o sea, es que está muy bien eso. Vale, vamos a pasar el piso 3. Esto se podría mejorar un poquito, porque aquí no tenemos nada útil. Pero nada, nada útil nuestra esta zona recreativa pero aquí ¿para qué vale vamos a meter aquí energía que esto no suele venir hasta aquí así que vamos a vender vamos a vender y vamos a ir colocando el resto aquí estás bien a este me lo cargo vale este lo vendo aquí cabe uno as uy vale pues vamos a organizarnos al revés vale aquí estás bien Vamos a organizarnos al revés. Eso, esto aquí. Esto aquí, vale. Uy, ¿a este que le pasa? A estos ya son los nuevos. Estos ya son los nuevos. Vale, vale, vale, vale. Uh, además entra perfecto, ¿eh? Tiene ahí maravilloso. Vale, este lo vendo. Vamos a meter uno de los grandes aquí. Eso es. De hecho, el que hemos vendido cabía aquí. Vale, y luego a ah, apretar espacios, otra vez. Vale, eso está. Construimos. Vale, vale, construimos, construimos, construimos. No, nos vamos a quedar sin energía, así que no pasa nada. Ah, pero venimos a construir o qué? Vale, a ver, en cuanto plantemos tres o cuatro, esto está listo. Venga, los nuevos. No puede ser que os vayáis y no me plantéis esto. Vale, otro. Puede ser. Venga. Oye. Feo me parece. Venga, ya estamos en positivo. Vale, hemos recuperado la energía. Perfecto. Vale, volvemos al piso 4. Aquí tenemos. Es que esta pantalla está un poco desaprovechada. Vale. A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Las celdas. Vale, vamos a hacer Para entrenar Biólogos a muerte 8, vamos a ir a por los 12 también Vamos a meter científicos aquí Vale, 14 Que bien está que se, haya, que se haga la rotación Aquí buscamos 10, 18 Más, venga No pasa nada si, O sea, pagando los salarios vamos bastante bastante por delante 4 aristócratas 5, propagandistas 5, botones Vamos a ir a por los 30 Vale, perfecto Vale, vale, vale Vale, vale muy bien, me gusta Vale, ¿qué tenemos aquí? Objetivos, vale, los extintores Oh, vale, la investigación Perfecto, y ahora podemos coger cositas Del nivel 5, esto es una locura Globo, terráqueo, holográfico Requisitos, bloqueada Avanzar más en la campaña Dios mío, vale Uh, y las tengo todas bloqueadas por tema de campaña Efectivamente Efectivamente, están todas bloqueadas por tema de campaña Buah, si hemos corrido, ¿no? Vale, pues aquí en Esbirro, si no me equivoco Hay una línea que es de investigación para el genio maligno Vale, pues vamos a meter aquí velocidad de investigación por 6 Y vamos a sacar eh, mejoras para Iván Me gusta Vale, vamos a poner esta. Y en un principio. Huepa. Y en un principio no nos queda mucho. A ver. Aquí no nos queda mucho, ¿no? De... Bueno, combustible disponible. Espérate, porque ahora lo sacamos todo. A ver, aquí. Por 10.000. Toco, todo Te lo compro. Aquí. No. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Venga, dame, dame combustible. Aquí, ¿qué pasa? Uh. Te lo compro. Se me llena la base en un momentito, vale, botones Ahí hemos perdido la otra, vale, combustible Vale, vale, aquí tenemos otra de combustible, perfecto Los incendios es una cosa Vale, aquí, combustible, perfecto Vale, cinco científicos All fires have been vale, 5 trabajadores, maravilloso, vale, vamos a iniciar aquí una red criminal, ¿tenemos? Sí, 19, perfecto, vale, y creo que con esto ya tenemos 5, ¿no? Bueno, falta recoger el, el combustible, vale, aparte de eso, está muy bien, vale, piso 4, vale, vale, vale, vale, vale Mucha gente fugándose, pero es que no puedo hacer nada contra eso. O sea, si se van, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, ¿dónde? Esto, claro, hay que ir ahí con ojo avizor. A ver dónde está esta gente, de dónde viene. Porque siempre me pasa igual. Se Secuelan. Uy, otra vez esta mujer. Valiente pesadilla. Vale. A has vale, vale, vale, ¿dónde está? Bueno, supongo que me enteraré en algún momento. El 100%... De... ¿Cómo puede ser que tenga el 100%? Ah. Ah. Vale, objetos. A new has been vale, hoy oh, perfecto. Es que me ha dado la sensación de que esto lo se ha rellenado solo antes. O no recuerdo haberla rellenado. A lo mejor tengo yo un problema ya de memoria. Después de tanta locura Y no... No de las cosas Pero... Vale Vale, confirmamos 100.000 Vale, perfecto Ahora esto, a lo mejor hacemos una pequeña zona En las de abajo Que como lo tenemos en medio Oh, oh, oh, oh Ahí está, te pillé A ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O sea, tengo que ir yo a mano a pillar a esta gente, ¿eh? me parece doloroso. No tiene otro nombre, es doloroso. ¿Qué pasa esto? se han pillado? Ah, oh, sí, perfecto. A todo el mundo con pistola, Oye, Genial. Vale. Este pobre soldado le va a grabar el cerebro y lo transformamos ya de una vez. Vale, eh, eh, eh, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale, vale, a ver. Ojo, oh, eh Vale, vamos a meter la lista roja Y cuando acabemos con una casa, empezamos con otra Dale, me molesta un montón la detección de los esbirros, que no sé, o sea que ellos mismos no detecten las cosas, como a ver, lo que yo detrás de la gente para capturarlos, tío. Vale, ¿aquí ya no han acabado? Sí, ya no han atrapado a la gente, vale, Vale. Vale, ¿ya podemos parar? Perfecto. Vale, maravilloso. Ok, ¿cómo va, ¿cómo va el, el caos? ¿Tenemos combustible? ¿No tenemos combustible? Cinco, vale. Venga, disparamos. Vamos para allá. ¿A dónde quieres Territorios sureños de sable. O sea, aquí. Territorios sueños de sable. Disparamos. Empezar. Venga. Destrucción. entre biólogos, entrenar técnicos. Mata a un técnico. Luego lo mato. <risa> Luego lo mato. Vale. O son sea, como misión secundaria ni de por qué. Vale, a ver. Pululando. Vale, voy a meter aquí. Uy, uy, uy. Vale, a ver. La centrifugadora. O sea, centrifugadora, el crematorio este. Vale, perfecto. Confirmamos. Eh, ¿Van a venir? Pues oh, yo el caos lo he disparado, ¿eh? O sea que. Ojo, ojo, 20 segundos, ¿eh? Vale, sale. Me encantaría que... ver la animación, sería precioso. Vale, objetivo principal completado: obtener más tarde. Vale. Mmm, mi reventada, padre. Qué bonito, tú. En el piso 1, un incendio, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Hay ah, aquí. Bueno. Este, este lo soluciona. Vale. Vale. Eh, objetivos. Obtener recompensa. Objetivo principal: obtener recompensa. Vale. El mundo se ha unido contra mí y yo los he aplastado a todos. Yo, Iván y el Rojo, el gran general, el genio militar, el cono de la moda. Bueno, a ver, un poquito desfasado, ¿no? Con las sombreras, pero aquí cada uno. Las fuerzas de la justicia ya se unieron una vez, general. No les preocupa que puedan volver a hacerlo. Ni He quebrantado su confianza y ahora hay rencillas. enfrentarán entre ellos y se olvidarán de mí. Cuanto más poderoso sea, más fluentos serán sus enfrentamientos. Pronto el mundo se sumirá en la guerra que pondrá fin a todas las guerras. Lo estoy deseando. Tus esgresos aún pueden mejorar más. 8 de 12. Oh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, o sea, ahora vamos a... a con, o sea, a, a ir a por... Un extra de esbirros secundarios para eh, completar el resto de... Vamos, saca un montón de tramas de botín, los esbirros nuevos, vale. Creo que voy a tirar por el de soluciones cuánticas para poder empezar a hacer las investigaciones nuevas. Nuevo objeto superordenador, nuevo esbirro químico cuántico. Vale, justo, justo, justo. Porque además, ¿verdad? Es como pues estos son los monjes. Artista, marcial, bueno, entiendo que son los mojos, asesinos, estos son los que estamos sacando nosotros de normal, vale, 20 agente, contra agente, corredor de apuestas y mostrador de caja, bueno, me... vale, pasa con una pasta, y qué más, tenemos planeta verde, esto es un nuevo, entra en contacto con la doctora Ming, vale, que estos son todos los subtenientes que literalmente nos hemos dejado de lado, ¿no? Sí, que es un café criminal, vale. Vamos a ir entonces a por las soluciones cuánticas, vamos a arrancar este capítulo y ya veremos de cara al, al, próximo, al próximo, bueno, literalmente en nuestro próximo capítulo en la taberna, a ver por dónde vamos. Vale. ¿Por qué tendré semejante dolor de cabeza? Nuestro excursionista hacia lo desconocido ha llegado al límite. Hemos descubierto una nueva rama de la ciencia, pero carecemos de la experiencia necesaria. ¿Quieres <risa> ¿Se secuestrar a alguien para que nos sople todos los secretos? Si no hay mucho pedir, pues era... Acabemos con esto. Vale, pues nada, hay que secuestrar a alguien. Bueno, si tenemos suerte, lo hacemos ya, ¿eh? Vaya hombre, justo aquí. Aquí podemos. Perfecto. ¿Dónde, ¿Dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde? A the ver, esto es peligroso. Pues será por extintores. Venga. Cantastrofica. Mientras no sea aquí, todo correcto. The vale, vale, the vale, vale. Vale, perfecto. Vale, piso cuatro Oh, oh, oh, oh, te pillé. Agent X is somewhere. I want him dead. What do you mean? That ain't happening. Vale. Es que seguramente ha sido I este, este señor gotcha. ¿Eh? Seguramente ha sido este señor. Vale, vamos a ir moviendo a gente. Vale, vale, vale, vale. Eso es, eso es. Es que estamos en un punto en el que es súper difícil ya asumir las cosas. Vale, ¿podemos? Perfecto, sigo sí, la lo Vale, lo lanzamos, lo manchamos. Sí, ¿no? Lo tomamos. Perfecto. Mucho daño a este señor, ¿eh? Venga, ya acá. Se lo ha hecho perfecto. Vale, aquí tenemos nuestro físico cuántico. Dios mío, hijo. ¿Qué te ha pasado? Es el biólogo, pero con una bola de plazo a la cabeza. Venga, sus extintores. Ah, esto hay que separarlo, hay que hacer un, un algo aquí, porque si no es imposible. Vale, vamos a aprovechar esto, aunque esté un poco lejos. Vamos a meter aquí un. Pasillito así. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Así. Vale, y podemos poner aquí literalmente las cápsulas. Vale, una. Bueno, vamos a ver desde aquí para pared, Dos. Tres, perfecto. Vale. Un, ¿Un objeto de tu valida ha sido destruido. Bueno, aquí en el incendio, pues normal. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vamos al menú de investigación y vamos a poner el siguiente nivel justo de esto No podemos aún Vale, pues vamos a meter este el máximo de la guarida Y ya está, porque investigar este tipo de cosas, analizador de impactos, no quiero volver para atrás Vale, vamos a darle calor a las centrifugadoras que ya las tenemos funcionando a tope Y ya está, objetivos secundarios 8, ah vale, hasta los, los de estos de botín Vale, vale, volver a la lista Vale, ah, ok, eso lo apaño yo luego. No preocuparse. Ahora mismo, vale, ya tenemos el especialista. Entran los técnicos. Vale. ¿Dónde tenemos el especialista? The fires are under vale, no, no, eso está bajo control. Todo. Vale, a este lo vamos a pasar a... Uy, aquí no puede ser. Vale, tenemos que sacar la información y ya está inferno Pero, ¿dónde está este lair? infierno, tú? Vale, investigación completada Es que, claro, vamos a toda pastilla con estas de estas Vale, vamos al banco de datos something. No Guarida Tejido orgánico Centrifugadora aunque, Es que es, literalmente, aunque sea algo que no sea interesante por mí. O sea, para mí. Ahora... Me da igual. Meto todas las de centrifugadora y ya está. Peaje. Caja fuerte falsa. Venga, pues con la centrifugadora. Vale. Uh, uh, uh, uh. Venga, esos extintores. es que tenemos aquí a la gente... Oye, oye. No nos enteramos de nada, ¿eh? O sea, pasan las cosas, pasan los incendios y nos damos cuenta rato después de que tenemos aquí a todos los puñeteros pícaros. Molestando. Vale, ya han venido... Manejado vale, hasta el sitio ahí no en suelo. Bueno, bueno, bueno, bueno. Claro, ¿qué pasa en ese tipo de cosas? Si es como, vale. Ok, las cámaras que tenemos no valen para nada. Vale, dicho esto, ya han completado. Perfecto, químicos cuánticos. Vamos a sacar lo menos 5. Bueno, vamos a sacar tres que todavía no tenemos nadie que los pueda sacar. Y la idea ahora es entrenar el, ese, ese químico cuántico, ¿no? Vale, perfecto. Vamos al piso 2, que es donde estamos aquí en esta zona de entrenamiento. Oh, maravilloso. Eh, ¿Podemos rotarlo? Ah, no, vale, es que va aquí es, Esto es en serio Mover Vale Mover aquí, vale Y ahora vamos a poner el entrenador de físicos cuánticos Aquí, 20 energía Tenemos de sobra, vale Vamos a ver si podemos poner a entrenar El físico cuántico Al menos si pueden plantar esto rapidito y entrenamos ya al físico cuántico. ¿Está en combate? ¿Con quién? Ah, aquí está Venga, le da el revolver. Ah, bueno, pues no puedes. Eh, vale, esto no se nos puede ir al garete porque si no vamos a ir muy mal. Espero que funcione... Ok, lo, estamos lidiando con ello Me parece bien Está todo correcto Fuera de eso Venga Piso 3, no Piso 2 Vale, estupendo No tenemos aún la... Quiero... A ver, vamos a plantar la máquina de los físicos cuánticos Ya viene Ya viene, ya viene, ya viene Lo tenemos aquí Perfecto Vale, ha llegado el momento de entrar a tus propios químicos cuánticos Vale, maravilloso Objetivos. Mata, vaya Vale Vale, y hay que entrenar en el físico cuántico Vale, pues vamos a entrenarlo tranquilamente A ver si se puede Venga, vamos, vamos Alguien que trae aquí Ojo Ay, yo digo, que viene para acá No va a ser Ah, pero tú eres, ah, tú eres científico, no eres biólogo ¿Dónde está ese biólogo? Bueno Vale, vamos haciendo cosas No vamos a estar aquí parados Vale ¿Qué, qué, ¿Qué puedes hacer con esto? Lo ¿Puedes hacer...? Vale, ya tenemos aquí nuestro biólogo Entrenando Dios mío, ¿qué es eso? Ah, son como dos probetas buah, buah, y tarda la vida en entrenarse ¿eh? Vale, y los vamos sacando hacia botones No lo no habíamos visto nunca En que se transforman realmente los estos. Vale, yo quiero ver este ¿Qué hacemos con los dados, Me parece alucinante ¿Los matamos? Bueno, ahí hemos conseguido un asesino lo, lo mata, consigue los informes y a volar Oye, tremendo detalle Vamos a poner otro Vamos a poner otro Me ha gustado <risa> Vale Vale, vale, venga, vamos, vamos ahí, ese físico, eh, estudiando duro, nos faltan, tenemos muchísima falta de, de biólogos en general, eh que, que no hayan venido aquí cuando tienen toda esta zona súper fácil para poder tenerlo todo, a lo mejor nos falta el, el, la recreativa para que descansen, pero ya trupe. está. En el piso 4 Alguien que se está fugando No sé ya ni por qué Me asombro Porque no tiene que venir nadie Vale Vamos moviendo a esta gente de sitio Perfecto Vale Vamos a sacar informes de estos Es que hay algunos Para lavarles el cerebro Que tampoco nos sale la cuenta Porque son botones O sea Se transforman en botones Entonces pues, como aquel. ¿Ves? Y aquí tenemos máquinas paradas. Uh, ten cuidado, los agentes más fuertes van a venir. Uh, vale. Bueno, ok, veremos. Vale. Menú de administración. Vale, vamos a meter el peaje. Si no tenemos otra cosa que sacar con la centrifugadora, vamos a meter el peaje y ya está. O sea, está feo, me gusta, pero... Vale, ya tenemos, ya tenemos esos físicos cuánticos. Vamos a ver los objetivos, completamos, ¿no? Tenemos, vale, bonito sombrero, digues y rey. Se escapen los pensamientos, esos turbios e interminables pensamientos ardientes. ¿Ha mirando dentro de la máquina de fin del mundo? What? Pues supongo que sí. Ok, pues lo dejamos aquí. Y en el próximo capítulo vendremos fuerte. Vamos a ver si podemos hacer algunos objetivos de estos extra, por ejemplo, el de venta gente o el de los asesinos. Así que estáos atentos porque se vienen cositas. Después de esto, veremos a dónde nos lleva nuestra campaña por la captura del mundo. Ahora bien, ya sabéis, seguidnos en las redes que van a estar en la descripción, y suscribiros a la taberna que hacemos contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.